Bueno, eh, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera jornada y última de este tramo de formación que llamamos Inteligencia Artificial, Internet y Microchips contra el mito de la tecnología neutral y hoy eh, nos toca la parte de Internet eh, en una charla que, que llamamos Internet de quiénes y para quién eh, y para eso tenemos eh, dos invitados para, para, para hablar con nosotros eh, el primero es Luis Esteban Mañani, docente de la Universidad Nacional de Rafaela y de la Universidad de Buenos Aires, periodista especializado en tecnología y sociedad, y autor del libro La Jaula del Confort, que está disponible para descargar en su página web. Eh, nuestro otro invitado del día es Nicolás Echanis, que es miembro fundador de la asociación civil Alter Mundi, y viene trabajando en el movimiento de redes comunitarias hace más de una década, y de hecho lidera actualmente el área de desarrollo de tecnología apropiada para la economía popular dentro de la asociación Alter -Mundo. También es cofundador de la coalición dinámica sobre conectividad comunitaria en el marco del foro de gobernanza de Internet de las Naciones Unidas. Yo soy Julián mi en Informaciones en Ciencias de la Computación, y trabajo en la iniciativa Programar de la Fundación Sadovki desde 2018, en, la, en el área de elaboración de de contenidos y formaciones de centro. Sin más eh, preámbulos, le paso la palabra a Esteban, que va a ser nuestro primer orador. Bueno, muchas gracias Julián, muchas gracias a la Fundación Sadoski eh, y al plan este de nuestra escuela, está buenísimo hablar con, con los docentes que son ahí en los que están ahí en la trinchera enfrentando un montón de cuestiones y de dudas sobre un mundo muy cambiante que nos tomó por sorpresa, que es el mundo de la tecnología digital con, con muchos desafíos nuevos. Eh, tengo un poquito de retorno que me distrae, no sé si es el mic de Nico o, u otro, pero ay me parece que se fue, buenísimo. Eh, saludo esta iniciativa porque me parece que hay... Mucha dificultad, eh, obviamente, para acompañar la cantidad de procesos que se van dando cotidianamente en el mundo de, de lo digital y cómo van afectando a la sociedad. Lo, se ve en los estudiantes, yo personalmente lo veo en los estudiantes universitarios. Modificaciones que no solo van eh, a nivel de digamos, a nivel estructural, a nivel de economía, a nivel de política, sino que incluso van a nivel de las subjetividades, ¿no? Como estas nuevas tecnologías se han, se han entretejido con las subjetividades, con la formación de las subjetividades de, de los chicos y los jóvenes, y, y me parece que todos estos temas hay que, hay que tratarlos, eh, todo lo que sea posible, y dar las herramientas a los docentes para, para enfrentarlos con, con menos miedo, con más herramientas. Por ahí lo comparaba con, con lo que pasó en algún momento, con la necesidad de que las escuelas empezaran a tratar... Eh, tema de la televisión, ¿no? Cómo, cómo empezar a desconfiar un poco de la caja esa que nos decía un montón de cosas y empezar a verla con una mirada crítica. De alguna manera es algo parecido a lo que, lo que hay que hacer hoy y es lo que vamos a intentar en esta charla. Así que, si les parece, arrancamos con la presentación. Mi idea es eh, hacerla bastante breve como para que quede espacio para las preguntas. Y, eh, bueno, la idea es arrancar con la, la pregunta principal, internet, ¿de quién y para quiénes? Virginia, si querés poner la presentación. Aprovecho este segundito para aclarar que las preguntas que quieran hacer la Esteban las pueden dejar en el chat del, de la transmisión por YouTube, y después nosotros eh, se las retransmitimos. Eh, probablemente sea al final de la charla de Esteban, o al final de, de, de la charla dedicaremos un, un rato para para responder esas preguntas y tal vez eh, se puede sumar, Nicolás, o nos vamos a sumar los tres a, a dialogar. Bien, buenísimo, muchas gracias. Bueno, me parece que para poder entender el, el, muchos de los sentimientos encontrados que tenemos eh, respecto de internet, sobre todo de la web y de los múltiples usos que, que está teniendo en la actualidad, lo mejor es hacer un, un poquito de historia para ver cómo fue mutando el proyecto de internet a lo largo de la historia. En, la siguiente, en el siguiente slide, si quieres pasar Virginia, yo haría como un, un, un digamos muy rápido recorrido para recordar el, el sueño de Internet, ¿no? Bueno, contar también que Internet surge, aunque muy pocos se enteraron, digamos no fue un, un, un, no fue la llegada a la luna, aunque fue en el mismo año. Eh, que se conectaron dos computadoras en 1969 por primera vez. ¿sí? Una computadora que estaba en, en una universidad estadounidense le mandó algunas letras a otra computadora y por primera vez dos computadoras que estaban distanciadas varios kilómetros pudieron compartir un mensaje. Eso era... Algo muy novedoso en ese momento, se hizo a través de una línea telefónica y a partir de la tercera o cuarta letra se colgaron ambas computadoras y no se pudo seguir con el mensaje, pero fue el primer envío. Un anticipo probablemente de lo que pasaría después eh, muchas veces esto de los cuelgues. En el siguiente slide vamos, vemos cómo en, en esos años y durante bastante tiempo la red que en ese momento era ARPANET, de esto seguramente va a hablar Nico con, con más detalle, eh, lo que hacía era sobre todo conectar universidades, ustedes ya habrán escuchado que el proyecto de internet ¿sí? era un proyecto militar pero que también involucraba muchas universidades de esa época y el objetivo principal digamos, de la concepción inicial de este proyecto era sostener un, un sistema de comunicaciones que fuera resiliente en caso de que hubiera un ataque nuclear, es decir, que si alguien cortaba un nodo, una conexión entre dos nodos, no iba a evitar que la red siguiera funcionando, ¿Por porque los mensajes podían circular de muchas maneras distintas. Esto fue Internet durante los años 70 y 80, y muy probablemente eh, nadie, o casi nadie, fuera de las universidades especializadas, sabía de la existencia de Internet. Nadie imaginaba tampoco demasiado que... Eh, Internet iba a ser una revolución para las comunicaciones, incluso para la sociedad toda, en los años venideros. Y en el siguiente slide lo que podemos ver es que en el año 90 llega la, digamos, el uso de Internet que va a realmente revolucionar eh, el, la tecnología digital a nivel social. ¿sí? ¿Por qué? Porque la web va a permitir que millones de personas que no sabían qué era Internet empiecen a utilizarla en un formato específico, digamos, en un sistema específico que es la web. La World Wide Web, inventada en 1990 por un, un eh, físico, si no me equivoco, Tim Berners-Lee, británico, que desarrolla un lenguaje, que es el que el HTTP, perdón, un protocolo que es el HTTP, que es el que permite eh, que se pueda transferir información entre computadoras, un lenguaje que los navegadores Van a interpretar el HTML, después agregaron muchos lenguajes más para darle más riqueza a lo que vemos eh, al navegar, y un primer navegador que, eh, que en ese momento, si no me equivoco, era el Mosaic, que ya ni siquiera existe más, y un primer software para servidores para almacenar la información. Y lo que permitía la web era, gracias a un protocolo eh, abierto, es decir, que cualquier persona podía utilizarlo, no tenía que pedir permiso, no tenía que pagarle a alguien, pudiera eh, acceder a esa información. Todavía hoy, eh, la lógica es abierta de la web sigue pudiendo estar accesible, si hacemos con botón derecho sobre alguna pantalla de la web, sobre alguna página web, vamos a ver el código que forma esa página web y probablemente aprender. Es decir que tenía toda una lógica de apertura eh, muy interesante, muy prometedora, y que hacía que muchos hablaran en aquel momento de que el Internet eh, y su descentralización tenían una arquitectura tan democrática que no iba a haber ningún poder que la pudiera controlar. ¿Sí? Un ejemplo de eso es el que, eh, no, perdón, en el slide siguiente vemos que ya en el 90, digamos, lo que había cre crecido la web, en la siguiente slide, si puede ser, Virginia, ahí está. Eh, lo que había crecido la web en el año 90 era, eh, digamos, relativamente poco para los 20 años que ya habían pasado desde sus inicios. Sin embargo, ya se podía hablar de una, eh, conexión global con cables transoceánicos, ¿sí? eh, pensados, históricamente se usó el par telefónico, muchos de ustedes recordarán que las primeras conexiones que hacíamos eh, en los años 90 eran conectando un modem a la línea telefónica para a partir de ahí acceder al ruidito ese famoso que nos permitía conectarnos. Eh, esos cables submarinos empezaron con fibra óptica, permitieron obviamente aumentar la aumentar mucho la velocidad y generar esta idea de que todo el mundo podía estar eh, en la web dando a conocer su opinión, dialogando par a par eh, con cualquier persona, eh, incluso se decía en igualdad de condiciones que un medio grande o que algún estado, ¿no? Esto, eh, esto era la referencia principal acerca del de poder democratizador de Internet y de la web en particular. Un ejemplo que me parece que es muy lindo para entender eh, qué es el crowdsourcing, está en el slide siguiente, donde vemos lo que eh, ocurrió con los CAPTCHA y los recaptcha. ¿Mm? Para, para, para entender por qué era tan prometedor eh, esto que se estaba haciendo con Internet, y lo que permitía sobre todo con eh, la organización del trabajo de millones de personas que ni siquiera se conocían para trabajar en conjunto en una tarea. Ustedes recordarán los CAPTCHA, son estos numeritos que aparecían antes, que ahora casi no aparecen, salvo en AFIP, en algunos otros lugares, en los cuales uno pone el, el, lo que ve, y por ejemplo un número, y es una, esa es una tarea que permite saber que uno es un humano y no una máquina. ¿Para qué se hacía esto? Por ejemplo, para que... Cuando uno entra a la FIP no descargue el quit de todas las personas con una computadora de manera automática, sino que tenga que demostrar en cada caso y con una tarea humana que lo que quiere hacer es descargar el, un quit, por ejemplo. El creador de este sistema, Luis Bonán, un, un matemático guatemalteco, eh, lo desarrolló, lo contrataban de muchos lugares, le pedían el servicio, pero él decía que estaba... Eh, frustrado porque sentía que le estaba sacando tiempo inútilmente a la gente, simplemente en demostrar que eran seres humanos. Entonces se le ocurrió la idea de tomar libros o diarios también que estaban escaneados, escanear las palabras, separarlas automáticamente y mostrarle, como tienen ahora ahí en la pantalla a la derecha, dos palabras. Una, que era la palabra escaneada, que traía que había sacado de algún libro, y la otra era una palabra que la máquina inventaba y que eh, la hacía poco entendible para una computadora. De esta manera lo que estaban haciendo las personas era colaborar sin saberlo, en la digitalización de millones de libros, de diarios y demás cosas, para hacer que mucho del material escrito, que estaba solamente en formato de papel, pudiera pasar al formato digital. Es decir, el gran sueño democratizador, el gran sueño de hacer que todo sea accesible para todos, donde todos pudiéramos acceder a la biblioteca universal sin tener problemas. ¿sí? Esta era una de las ideas del crowdsourcing, la coordinación de trabajos y tareas de mucha gente para colaborar en enriquecer los bienes comunes, de alguna manera. Bueno, parecía que ese sueño estaba creciendo a toda máquina, pero pasaron cosas, podemos decir. ¿no? En el slide siguiente, lo que vamos a ver es que en los años 90, se da en, en el mundo, sobre todo financiero, el mundo económico, una crisis de sobreacumulación, es decir... Había dado muchos ingresos los negocios hasta ese momento, pero no, lo que se necesitaban eran nuevos espacios de inversión, nuevos espacios hacia los cuales continuar expandiéndose. Y esa crisis de sobreacumulación, ese exceso de recursos financieros que no tenían claro los inversores dónde poner, coincide con un momento de mucha innovación de las telecomunicaciones y que va a eh, llevar a una, un gran desarrollo de lo que llamaron las punto .com, ¿no? estas startups que florecieron en los años 90 de una manera inusitada, donde el dinero era muy barato, cosa que va a volver a ocurrir y que ocurre de manera bastante sistemática en el capitalismo y sus crisis renovadas de los últimos años. Y eh, lo que va a pasar es que cuando cambia el siglo, cuando empieza a quedar claro que la mayoría de estas startups no tenían un modelo de negocios claros, empiezan a quebrar, se produce una corrida, y solo sobreviven algunas pocas, ¿sí?, una de las que más se va a destacar, entre las que sobreviven, es Google, que eh, en el 98 se había iniciado, a través de la publicación, sobre todo de su algoritmo de búsqueda, que resultaba muy innovador, porque es uno de los primeros eh, casos exitosos de la aplicación de inteligencia artificial de una manera sistemática. Y acá me parece que es interesante ver cómo se produce un punto de inflexión en el cual Google de alguna manera le va a mostrar el camino a todas las demás y va a explicar en buena medida por qué una empresa que en la actualidad tiene unos 25 años de, de historia, bastante poco, está entre las 10 empresas de mayor cotización bursátil del mundo. ¿sí? Es un tema largo y complejo, pero me gustaría resumírselos eh, someramente para que entiendan por qué empresas que en realidad nos ofrecen las cosas gratis, y que son, digamos, de bastante jóvenes, tienen tanto, tanto éxito económico. Pasamos al siguiente slide. Y ahí lo que vamos a ver es que ya para el año 2000, lo que ocurre es que eh, el mapa de los cables submarinos que cruzan el mundo ya es mucho más rico, y en buena medida tuvo que ver con este boom de las .com de los años 90, en los cuales se invirtió mucho, en los fierros, digamos, ¿no? en los cables, en las inversiones, en, en, en toda la estructura material, que no hay que olvidarse nunca de que, eh, de que Internet la tiene, y que es lo que permitió también que las empresas que sobrevivieran aprovecharan mucho de esa capacidad ociosa para su propia expansión. Entonces, seguimos con el slide siguiente, vemos que digamos, si intentamos hacer una explicación muy resumida de por qué triunfan tanto estas empresas, lo tendríamos que comparar con una empresa, con, una, con un medio de comunicación característico del siglo XX, ¿no? Un medio tradicional, una revista, un diario, un canal de televisión, eh, una radio, lo que ustedes quieran, que lo que hacía era producción de contenidos, esa producción de contenidos generaba atención, ¿sí? porque la gente quería consumir ese contenido, y eso permitía vender publicidad. ¿Sí? ganar dinero a través de la venta de publicidad. Esos productos se vendían y la venta de esos productos una parte iba al medio tradicional para que siguiera produciendo nuevos contenidos. De alguna manera el medio lo que producía eran contenidos como insumo para a su vez producir atención y esa atención era la que se ofrecía a, eh, digamos, para, para ubicar, a los anunciantes para que ubicaran su propia publicidad. Esto cambia en el siglo XXI, que vamos a ver en el siguiente slide, cuando algunas empresas se dan cuenta de que pueden hacer una inversión inicial, pero ya no tanto en una imprenta o en una antena para la radio o en un set de televisión o en luces, sino en código. ¿sí? Código que arme una estructura y que plantee, por ejemplo, una red social. Pensemos lo más en una red social que en un buscador que es ligeramente más complicado. ¿no? Pensemos en los primeros años de Facebook. ¿Qué es lo que ofrece esta red social? un espacio en donde comunicarnos con nuestros amigos y poco a poco mostrar y hacer como un... lo que Paula Sibilia llamaría, ¿no? Un, un proceso de extimidad, de mostrar, empezar a mostrar un poco algunas cosas que antes eran consideradas, consideradas íntimas, y eh, estos usuarios entonces empiezan a producir contenidos de distinto tipo, desde mensajes a publicaciones, a reflexiones, compartir links y demás... Y lo que están haciendo, en definitiva, es permitirle a la red social generar atención, ¿sí? Atención que es capturada por esa pantalla y que es ofrecida, a su vez, a los anunciantes que exhiben su publicidad. Esa publicidad genera compras, que aparte pueden ser medidas con mucha más precisión si se dan directamente en la pantalla. El fabricante reinvierte en publicidad y hay una ganancia. Es decir, que esta red social, de alguna manera, está haciendo lo mismo que un medio de comunicación, pero ahorrándose los costos principales en producción de contenidos. sí, Porque los contenidos, en lugar de venir de periodistas, actores, iluminadores, locutores y demás, empieza a provenir directamente de los usuarios de esa red. sí, Que de algún, desde un punto de vista pasarían a ser como los trabajadores de esa red. Entonces, la red social es como, es, digamos, si lo comparáramos, podríamos decir que sería como una panadería, que se instala al lado de una antigua panadería y a diferencia de la anterior, no tiene que comprar la harina. ¿no? La harina se la regalan la gente y de esa manera puede obviamente vender el pan mucho más barato y muchísima más cantidad que un medio tradicional. Pero aparte de todo eso, acá hay algo muy interesante que es que hay un subproducto de toda esta interacción con la pantalla, que son los datos. Datos que a su vez permiten hacer mucho más eh, fina la publicidad y... Eh, saber qué mostrarle a cada persona de acuerdo a sus gustos y a sus antecedentes. ¿no? Los algoritmos de inteligencia artificial van aprendiendo por ensayo y error, millones de ensayos y errores cotidianos, qué es lo que tiene más probabilidad de ser cliqueado por una determinada persona según el perfil que se construyó gracias a la recopilación de datos. Este modelo publicitario es el primero en tener éxito, pero está lejos de ser el, el único. Eh, después se, se descubrieron muchísimos más usos, respecto de los datos, y, y, pero bueno, ese es un tema sobre el cual no nos vamos a meter ahora. Pero para tenerlo en cuenta y por ahí para investigarlo un poco más, eh, está bueno pensar en cuáles son los otros usos que se, que se hacen de los datos y no quedarnos con la idea solamente de que hace que nos muestren publicidad. ¿no? Eh, yo siempre doy el ejemplo de que ahora se usan algoritmos, por ejemplo, para calcular el precio de un vuelo, de un pasaje de avión, ¿sí? según quién está del otro lado de la pantalla, el precio que se le va a exhibir a esa persona va a ser distinto, basándose en los datos para calcular cuánto es lo máximo que se le puede cobrar. Es decir, hay muchos usos de los datos que, de los cuales ni siquiera somos conscientes porque no tenemos con qué compararlos. ¿sí? No, no vemos cómo es para los demás, solamente vemos lo que nos llega a nosotros y de alguna manera seguimos con el modelo del papel y creemos que eh, si a nosotros nos mostró eso a todos los demás les debe estar mostrando las mismas cosas entonces, pasando al siguiente slide este modelo de negocios y otros modelos de negocios también basados en datos y también en abonos, digamos, de distintas formas lo que ha hecho es que la red crezca enormemente ¿sí? y eh, permita la conexión entre prácticamente todos los rincones del mundo y toda esta infraestructura tiene, tiene un costo, digamos, tiene un costo bastante alto que es justificado también por las empresas que hacen dinero con eh, los negocios que se montan sobre esta estructura y que son de, de todo tipo, ¿no? Eh, y que permiten vender productos a lo largo y ancho del mundo. Entonces, pasando a la siguiente, a la siguiente página de la presentación, llegamos a, a la cuestión de... ¿Qué pasó con la, con la democratización, digamos, con el sueño aquel de Internet? Eh, con el sueño ese que decía que, de alguna manera, la arquitectura de Internet era lo que garantizaba que nunca nadie podría controlar eh, lo que circulaba por Internet y que eh, iba a hacer que, que esa red fuera absolutamente incontrolable. Bueno, se encontró en esa libertad, en buena medida, en ese acceso gratuito. Otra forma... Eh, antes impensada de, de hacer dinero, que tiene mucho que ver sobre todo con los datos y con toda una serie de efectos secundarios que permite el uso de esos datos. Entonces, entre los obstáculos que, que hay para, para, esa, para que se concretara ese sueño de Internet, de, de una democratización por medios tecnológicos, está la cuestión de las filtraciones de Edward Snowden, que demostró que el, el, Prácticamente no hay conexiones físicas que sean seguras, ¿por qué? Porque hay connivencia entre las empresas que son proveedoras de esos servicios y eh, sobre todo los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y de sus aliados, y contra sus aliados también eh, es usado, eh, que existen pinchaduras de teléfono, que todo de alguna manera está mediado y que los servicios de inteligencia, sobre todo la NSA, tiene acceso directo a los servidores de muchas de estas empresas. Tienen un control sobre estos servicios, ¿sí? Como les decía, tienen acceso a los servidores de estas empresas y que el uso de los datos sirve también para eh, hacer manipulación, ¿no? Eh, manipulación entendida como eh, gestión del flujo de la información en determinado sentido para instalar la idea de que algo es de sentido común, ¿sí? Que algo es obvio. Al, que, que, digamos, si uno tiene suficiente conocimiento sobre la población, empieza a aprender distintas formas de eh, acceder a lo que byung -Chul Han llama un, una suerte de inconsciente colectivo, y empezar a construir y a afectar ese inconsciente colectivo para después convencer de que cosas que por ahí hace unos años hubieran sido inverosímiles, eh, en realidad son posibles, ¿sí? es llevando al extremo de, de uno mismo a cada una de las personas. Hay otros efectos secundarios del uso de redes sociales, ahora está, se investigó bastante en los últimos años y fue una de las cuestiones que Francis Haugen, una ex empleada de Facebook, dio a conocer eh, en sus filtraciones y que tiene que ver con que incluso Instagram es consciente de los efectos que produce eh, en muchos adolescentes, sobre todo chicas de 14, 15 años, en cuanto a, a la imagen, eh, una de las cuestiones que más digamos, se describía, era como en general uno publica en las redes sociales la mejor versión de uno mismo, y esa versión, mejor versión de uno mismo invita a los demás a hacer lo mismo o algo superador, y aquel que no da el estándar por distintas razones, incluso porque por ahí no tiene la cámara para hacerlo, eh, se siente de alguna manera eh, inferior o, o poco valioso, sobre todo en un momento como la adolescencia, que es un momento de formación de de la subjetividad. ¿no? Después lo que está ocurriendo es que la investigación y el desarrollo está cada vez más concentrado en empresas con recursos enormes, lo cual hace muy difícil eh, pensar en, digamos, competir incluso a nivel estatal con esas empresas o poner condiciones, eh, también son empresas que te ofrecen muy barato, como, como ocurre cotidianamente, ¿no? nos ofrecen muy barato una impresora y después tenemos que pagar los cartuchos a precio de oro, bueno, Muchas de estas empresas ofrecen servicios que, re, que en principio parecen baratos, pero después cada vez que uno quiere hacer una modificación, como no puede tocar el código, no puede acceder a él, tiene que estar pagando para eh, para seguir para poder modificar algo. Y después, como la infraestructura, más la investigación y el desarrollo, más los datos, más la inteligencia artificial, eh, son uno de los ejes de la disputa geopolítica actual. ¿no? Todo esto está eh, relacionado de distintas maneras, ¿no? la, la infraestructura a través de la cual circulan los datos, los nuevos desarrollos y la capacidad de la inteligencia artificial de explotar esos datos y encontrar nuevos usos para ellos de una manera que no, no había sido prevista. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Eh, en el slide siguiente propongo algunas alternativas que de hecho algunas se están implementando, y que, o que se implementaron en algún momento, que tienen que ver con eh, las acciones del Estado y la sociedad. ¿no? Tienen que, por parte del Estado tiene que haber una idea bastante clara acerca de lo estratégico que es eh, el mundo digital y la necesidad de... Eh, de cuidar, de cuidar los datos de sus ciudadanos, de no ser ingenuo en creer que comprar llave en mano siempre es la mejor solución. Eh, para que se den una idea, en este momento, esta semana, creo que ayer mismo, estuvo, se fue convocado el CEO de TikTok al Congreso de los Estados Unidos para discutir acerca del de uso de esta red social, eh, de qué hace esta red social, de los datos de los 150 millones de estadounidenses que tienen instalada la aplicación en su celular, algo que consideran preocupante para su seguridad. ¿sí? Los empleados de 30 estados, los militares, la gente de, eh, los, eh, las personas que trabajan para los servicios de inteligencia, no pueden tener esa aplicación instalada en su celular. Digamos, Estados Unidos mismo, que fue de alguna manera el beneficiario de la captura de datos por parte de sus empresas, ahora está cuestionando eh, que el, una aplicación de origen chino tenga acceso a los celulares de 150 millones de estadounidenses, lo cual implica un acceso a una enorme cantidad de datos, horarios, información de geolocalización, gustos, intereses, vínculos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, teniendo en cuenta estas cuestiones, sería importante pensar en, en la soberanía tecnológica como un horizonte sobre el cual avanzar. ¿no? Se hizo bastante con el tema de los satélites en su momento, eh, que no tenía solamente que ver obviamente con una cuestión de, de soberanía tecnológica, sino también con el desarrollo de capacidades locales, de, del compra inteligente del Estado, ¿sí? comprar un satélite en otro lugar por ahí incluso parecía más barato, pero no generaba redes de desarrollo localmente la Red Federal de Fibra Óptica, ¿sí? que se instaló para equilibrar lo que el mercado no equilibraba, dando acceso a un montón de provincias y, y pueblos que de otra manera no tenían acceso a una buena internet, ¿sí? incluso la tenían mucho más cara, y el, el ARSAT, ¿sí? el sistema eh, que no solo maneja los satélites, sino que también tiene un data center muy grande en Menavides y que permite alojar los datos de, de una manera más segura. Por parte de la sociedad, bueno, lo va a desarrollar seguramente Nico más, el tema de las redes libres, la posibilidad de que eh, los ciudadanos aprendan, abran la tecnología, miren lo que hay adentro y hagan sus propias conexiones y aprendan lo que, lo que significa tener una tecnología libre a tener una tecnología cerrada y que no permite ver qué es lo que está ocurriendo adentro de ella. Eh, soberanía de datos, esta es una discusión que viene desde hace décadas, ¿sí? la necesidad de usar software libre lo más que se pueda y sobre todo en el estado, ¿por qué? Por muchas razones, por razones de seguridad, no sabemos qué es lo que hace por ejemplo un Windows con la información que cargamos en la computadora, entonces un organismo del estado que usa Windows de alguna manera está... Eh, cerrando los ojos y confiando en que Microsoft no va a estar eh, eh, mirando qué es lo que ocurre en esa computadora, algo que Snowden nos dijo que no era así, sino que sí lo hacían. Eh, software libre, incluso en los hogares, en las escuelas, para que los chicos ya aprendan, que pueden usar un software en el cual ellos mismos pueden modificar el código si algo que no funciona, pueden ir a aprender, es la diferencia entre eh, usar una calculadora o poder abrirla y conocer los mecanismos de las matemáticas y entender cómo funcionan, digamos, con distintos niveles de complejidad, no todo el mundo tiene que ser un programador, pero sí hay muchas formas de aportar el software libre, que es un bien común que se puede, se puede seguir utilizando, ¿no? Y esto tiene que ver también con la soberanía de datos, con garantizar que los datos eh, de los estudiantes también, digamos, en la gestión eh, sean, estén manejados de manera segura. En las universidades nacionales se utiliza el, el sistema informático universitario, que es un sistema desarrollado por los informáticos de las universidades de todo el país, que tienen, bueno, ustedes conocerán el guaraní, el, el mataco, el, digamos, distintas, distintos software que actúan de manera conectada, y que son libres, y que cada, eh, cada uno de los informáticos puede modificarlo, es decir que se puede generar también trabajo local y conocimiento local. En la Universidad de Quilmes muchos de los desarrolladores del CIU, por ejemplo, son a su vez docentes que transmiten ese conocimiento a sus estudiantes y los incentivan a colaborar, es decir que hay una sinergia ahí que también está bueno desarrollar. Eh, el desarrollo de servicios propios, como les decía recién, por ejemplo, el SIU, y bueno, en educación es fundamental eh, esto, tener en cuenta este tipo de cosas para no caer en un uso pasivo de la tecnología, un uso en el cual... Eh, digamos, ya nos viene preformateado qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, y bueno, como educadores sabemos lo importante que es que los chicos puedan abrir esas cajas, esas cajas negras, y entender cómo están funcionando para poder profundizar y no quedarse simplemente en un uso pasivo de la tecnología o de cualquier otro tipo de conocimiento. Bueno, así llegamos al final, no tengo claro cuánto, cuánto tiempo me quedaba, traté de hacerlo sintético como para generar más espacio para las preguntas, eh, yo en, publico muchas notas sobre estos temas, incluso algún, algún capítulo sobre educación también he escrito, tecnología en pandemia y demás, eh, y están en mi blog de acceso libre, el libro que ven ahí, La jaula del confort, tiene una licencia Creative Commons, es decir que se puede descargar de manera gratuita, y en muchos lugares se usan como disparadores para los estudiantes, para nada, para discutir y comenzar a abrir un poco esa, esa caja negra de la tecnología y tratar de ver qué es lo que hay adentro y cómo es que se van tomando decisiones que muchas veces nos parece como si emanaran de un ser superior que toma las decisiones para nuestro bien, y como sabemos eh, es necesario siempre formar una, una idea crítica, ¿sí? tener una, una aproximación crítica a estas cuestiones para, eh, bueno, para poder pensar con voz propia. Bueno, muchas gracias. Le dejo el espacio a Nico. Bueno, gracias, eh, Esteban. Eh, antes de seguir, me parece que estaría bueno resaltar una idea que, que, que me parece que es fundamental y esa es la que va a retomar Nico, que es la de la concentración, ¿no? que, que, que hay una, ¿por qué hablamos de la tecnología neutral? Que cuando cuando empezaba Internet y, y supuestamente lo único que había era la, tecnología, era la tecnología, porque la inventaron los científicos, de hecho lo que inventó el, el este señor físico, creo que en un laboratorio de Suiza, para compartir papers científicos, eh, pensaban que si solo había tecnología, todo iba a ser una utopía horizontal, y después, eh, bueno ese, cuando se metieron otros eh, factores en el medio, y la tecnología dejó de ser solo un sueño técnico y empezó a ser un objeto concreto y cotidiano y, y, y vivir en el mundo, eh, pasó, pasó esto que contaste. Que me parece que estaría bueno también eh, tener en claro, digo, porque el nivel de concentración del que estamos hablando, ¿no? Cuando estamos en la Internet de ahora. Bien. Te retomo de ahí. Dale. Justo, sí, yo vengo pensando mucho en este tema, primero, bueno, hola a todos, gracias por la invitación, eh, mi presentación es así, un poquito eh, caótica, así que iré saltando un poquito de temas, eh, pero quería traer eh, dos cosas que para mí un poco nos confunden, eh, por un lado está esta cuestión de la tecnología, ¿no? de la tecnología con la que se inventó, digamos, Internet y que mucha de ella sigue siendo la tecnología que, que usamos hoy, no. El protocolo de Internet, el TCP/IP, el protocolo de Internet es el es el mismo de siempre, fue modificando muy poca cosa. Eh, a su vez eh, el otro protocolo, que es el, el, el de borde, el que conecta redes entre sí, ¿no? que, que eh, se llama BGP, Border Gateway Protocol, es, lo que hace eso, es que si yo tengo una red que es de la universidad, por ejemplo acá, no está la, la Universidad de Córdoba y está la UTN y estamos nosotros, Altermundi, Asociación Civil Altermundi. Eh, todos, todas estas redes son sistemas autónomos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que esa red en sí misma es un sistema que tiene un sentido, ¿no? Es una red que eh, funcionando desconectada de todo lo demás, tiene sentido. Los protocolos funcionan igual, si yo levanto un servicio ahí, va a funcionar, la gente que está en esa red lo va a poder acceder, etc. Y cuando yo interconecte entre sí más de un sistema autónomo, empieza a hablar la gente que está en el sistema autónomo, por ejemplo, de la Universidad de Córdoba, con el sistema autónomo de la gente que está en, eh, en este pueblo, donde estoy yo, en la Quintana, en, en, bastante lejos, en el medio del campo, más o menos. Eh, ahora, todo esto que, que estaba diseñado de una manera que parecía así, ¿no? bastante ideal por lo descentralizado, porque básicamente... Eh, que se juntara un conjunto de gente con una idea hacer una red era suficiente. Hoy en día las redes libres, las redes comunitarias, también hacen esto, pero hay una capa política encima, o más bien encima en el sentido de descargando su peso encima, de la tecnología, ¿no? Eh, y ocurren cosas como, por ejemplo, a nosotros nos ocurrió que cuando... Eh, LACNIC, que es el, el, la entidad que asigna los recursos IP en Latinoamérica, nos asignó a nuestra asociación, nuestro sistema autónomo y nuestros recursos IP, cuando nosotros eh, nos interconectamos con la Universidad de Córdoba, que es otro sistema autónomo, le hablamos por el protocolo estándar, BGP, todo estaba configurado, todo funcionaba perfectamente, pero nuestra red no podía ir más allá de la Universidad de Córdoba. Y eso no era un problema de protocolos, era un problema de política. Era un problema de que el siguiente sistema autónomo en el camino nuestro para conectarnos con otros operadores era ARSAT, eh, justo el estatal, ¿no? eh, que tenía una política por la cual ARSAT, para dejar pasar a una red que está conectada con ellos... Tiene que haber un permiso escrito, que eso no tiene nada que ver con un protocolo tecnológico. El protocolo ya eh, tiene todas las herramientas necesarias para que nos podamos manejar y no se armen desastres. Pero ellos le agregan un papelito, ¿no? una burocracia, y esto suele pasar hacia arriba, es decir, los operadores grandes, en realidad, deciden si van o no a dejar pasar tráfico que viene de abajo. Y es arbitrario, no es que... Si ARSAT me hubiera dicho, le hubiera dicho a la UNC, no vamos a transportar este sistema autónomo, no lo transportan y yo no tengo a quién discutirle, no puedo hacer mucho de nada. Podría ir a discutir al ENACOM, ¿sí? Pero son cosas que están reguladas desde lo técnico y sumada esta otra capita, ¿no? Eh, y esta, esta, esta es la otra pata que me parece que es bien interesante, qué es lo que pasa con el gobierno, ¿no? Cuando, eh, Esteban decía que de alguna manera la utopía era nadie lo va a gobernar, no? esto va a ser una especie de utopía descentralizada, tecnocrática, ingobernable y los hackers vamos a ser felices y el mundo va a ser mejor. Bueno, eh, en realidad hay toda una estructura armada alrededor de esto que lo que hace, por lo menos desde mi perspectiva de haberlo habitado por muchos años, es eh, generar un espacio al que llaman de gobernanza, que ya de por sí es una palabra que para nosotros, yo por lo menos cuando me la empecé a cruzar, me parecía bastante extraña, ¿no? Porque ¿qué quiere decir gobernanza? ¿Está relacionada al gobierno? ¿Está relacionada a gobernar? ¿Está relacionada a tomar decisiones? Eh, la gobernanza son los espacios donde se juntan, en una, con una convocatoria que, que la llaman multi-stakeholder, es decir, de múltiples partes interesadas, o sea que ahí se junta gente de academia, gente de tecnología, gente que representa la sociedad, eh, y alguna gente de gobiernos, en encuentros grandes que organiza la, por lo general organiza la ONU a nivel global, como el Internet Governance Forum que mencionamos hace un rato, y estos espacios, justamente, no son de gobierno, ¿no? son de gobernanza. Que si yo tengo que, eh, que decir la sensación que da, y son espacios donde básicamente las eh, grandes corporaciones se ocupan de estar en todos los lugares donde se están discutiendo temas que podrían afectar a sus intereses, y van a estar poniendo gente que baje línea en esos espacios para estar representados. Y del otro lado, que puedo estar yo en el mismo panel de una asociación chiquita, estoy ahí, digo mis cosas, del gobierno por lo general, hay muy poca participación, de los gobiernos, no me refiero al nuestro, ¿no? los gobiernos del mundo, hay muy poca participación porque hay como una cosa en la que nos convencimos de que está bien esto. ¿No? esta idea de que a la Internet no hay que gobernarla de ninguna manera, que se va a gobernar sola, pero el solo no existe, la verdad es que el solo de Internet es que la gobiernen y eh, Elon Musk eh, y el resto de los muñequitos eh, dueños de todas las empresas eh, que concentran la circulación de Internet en este momento. ¿no? Entonces, eh, creo que... Hay, hay trabajo por un montón de frentes que necesitaríamos hacer para tratar de mover de nuevo la Internet hacia un lado que tenga más que ver de nuevo con lo descentralizado. En parte se tienen que involucrar, creo yo, más, y de verdad, los gobiernos, y de verdad debería haber legislación internacional que tenga que ver con esto. ¿No? Con, con si es o no posible cortar el internet entero de un país, con, con las enormes cantidades de censura que hay que nos pasan por abajo del radar, ¿no? que nosotros no nos damos cuenta. Eh, sin ir más lejos, para darnos cuenta del poder descontrolado que tienen este tipo de entidades, no sé si se acuerdan que a, que a Trump, cuando todavía era presidente, le eliminaron las cuentas de Twitter y de Facebook, siendo el presidente de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos en Hollywood decir el hombre más poderoso del planeta, ¿no? cuando hablan del de presidente de Estados Unidos, el POTUS? Vino un señor con un este, dueño de una empresa y lo borró del mapa, lo borró del mapa. El presidente de Estados Unidos dejó de poder hablarle a los millones de personas que lo seguían a decirles lo que él le parecía sobre lo que eh, estaba pasando en ese momento político en Estados Unidos. ¿no? E imaginémonos, si le pasa eso a Trump, eh, ¿cómo podemos, por ejemplo, enterarnos de qué está pasando en Ucrania? No nos enteramos de qué pasa en Ucrania, porque, de nuevo, eh, lo que nos llega a nosotros es una información muy completamente filtrada. ¿no? Los amigos hackers nuestros están en Europa no pueden acceder a RT, por ejemplo, a Raya Today, no pueden acceder a ninguna información que no sea la información que viene prearmada de cómo se supone que, tendemos que tenemos que globalmente entender qué está pasando hoy en Ucrania. ¿no? Y esto tiene que ver con lo, con lo que hablábamos antes, lo que mencionaba eh, Esteban, de eh, TikTok, ¿no? TikTok, Huawei, los chips que no le dejan llegar a China, todo la, el, el, el entramado que se arma para tratar de que no se, no se dispute la hegemonía de Occidente sobre el discurso en Internet es furioso, constante y bastante invisible para nosotros que habitamos acá. A mí me pasó algo muy... que yo creo que, que eh, me pintó una realidad que pocas veces vemos, yo durante muchos años viajé mucho a estos congresos internacionales, al IGF, al WISIS, etc. Eh, y tengo contactos de cientos de personas por todos lados, que se dedican a estas cosas. Por nuestro trabajo en Altermundi, cuando estábamos diseñando el libre router, el dispositivo con el que eh, nosotros desplegamos redes comunitarias, que ahora les voy a contar un poquito más de detalle. Me ocurrió que tuve que instalarme una aplicación que se llama WeChat. Que para sorpresa, cuando me puse a investigar el tema, WeChat tiene más usuarios en el mundo que WhatsApp. ¿no? Es la que usan en China. Mi proveedor estaba en China, el que estaba fabricando la placa del router. Y yo me tenía que instalar eso para poder hablar con él. Cuando me le instalé, WeChat hace lo mismo que hace WhatsApp. Escanea, todos nuestros contactos, para contactarnos con la gente a través de su aplicación. Me encontró un contacto, entre cientos y cientos de contactos de una persona que está metida en ese universo de internet, me encontró un contacto, ¿no? que era un viejo que viaja a China porque tiene familiares, eh, el, el que inventó el NAT, eh, vendría a ser, eh, no recuerdo su nombre ahora. Yo a esto lo llamo el firewall cultural. ¿no? Es como a nosotros siempre nos venden que China tiene un firewall que la rodea y que no deja entrar información de Occidente ¿no? y que controlan esto. Pero la verdad es que si nosotros pensamos cuánta información desde China logramos ver nosotros real, cuánta información de Oriente, cuánta información de Medio Oriente, cuánta información de de todo el resto del mundo, que no es eh, lo europeo, yanqui y quizás un poco de Latinoamérica, podemos ver, en, en por, ocuparnos nosotros de ir a buscar información de primera mano. ¿no? Es realmente muy difícil. Entonces, eh, complementando a este panorama, la pelea que nosotros venimos dando, y cuando digo nosotros me refiero al universo del software libre, de las redes comunitarias, de la cultura libre... Eh, yo siento que, yo hace unos 20 años, más o menos, que trabajo en esto, eh, creo que venimos perdiendo, muy por goleada, eh, el tratar de mover en algún sentido la dirección en la que va eh, el internet. Y a pesar de que estamos perdiendo, y de que somos los actores chiquititos, el monstruo gigante, primero, usa todo nuestro código. Y ahí creo que hay un repensar que necesitamos. Los desarrolladores de software libre necesitamos repensar cómo es que nuestras creaciones se nos vuelven en contra. Cómo es que, por ejemplo, el protocolo XMPP, que es el protocolo estándar para la comunicación de mensajería instantánea, pasó de ser la promesa de la evolución del correo electrónico hacia una comunicación más instantánea, estándar, y que todas las computadoras le iban a entender, y no importaba qué software usábamos, nos íbamos a poder comunicar unos con otros, que es lo que nos pasaba con el correo electrónico, ¿no? usábamos distintos clientes de correo electrónico, pero siempre todos hablaban en lenguaje correo electrónico, protocolo correo electrónico, mi servidor de correo electrónico puede hablar con el servidor de Google, por más que esté en mi casa. ¿No? Fue el último protocolo, creo yo, eh, de esa capa, que, que logró mantenerse estandarizado. Lo que pasó con el protocolo XNPP fue que lo agarraron para su provecho Facebook para el chat de Facebook, eh, Google para el chat de Google, WhatsApp para WhatsApp, y cada uno de ellos le hacía pequeñas modificaciones y no dejaban que se interconectaran unos con otros. Uno no puede hablar desde WhatsApp al G talk de Google, aunque usan el mismo protocolo atrás, ¿no? Está a propósito rota la interconectividad. Y esto lleva a este otro lugar de qué pasa con esas aplicaciones cerradas que son las que eh, usamos para hacer mover toda la información, todas nuestras comunicaciones. Cuando usamos WhatsApp, ustedes habrán visto que pone un mensajito que dice esta comunicación es encriptada de extremo a extremo. ¿no? Eso hace unos años, que siempre nos aparece ese mensajito cuando hablamos con otras personas. Ahora, tecnológicamente, el hecho de que esté encriptada la comunicación de uno al otro, no quiere decir que esté encriptada únicamente con las llaves de encriptación del un extremo y del otro. También puede haber en el medio una llave maestra. ¿Qué fue lo que ocurrió en el caso BlackBerry en Canadá? Que en 2020 se supo, o un poquito antes, se supo que desde 2016 o antes, la policía de Canadá tenía acceso a la llave de encriptación maestra de BlackBerry y podía descifrar absolutamente todos los mensajes que circulaban por la red. Esto, la única forma de que no ocurra, es que las aplicaciones sean de código abierto y sean interoperables, es decir, que si al Estado argentino se le ocurre diseñar una aplicación para el, eh, la comunicación dentro del Estado, pero que pueda interoperar con WhatsApp, tendría que poder hacerlo, tendría, y esto acá es donde digo, los gobiernos necesitan regular Internet, las cosas podrían estar reguladas para que no sea posible que nos acorralen de la manera que nos acorralan. Entonces, eh, eh, tiro esta última eh, eh, reflexión sobre este tema y les cuento un poquito más de las redes nuestras. Eh, ¿Qué ocurre con que WhatsApp, que concentra la cantidad de comunicación que concentra, esté por un lado encriptado? y por el otro lado, descifrable por unas terceras partes que no sabemos quiénes son, y que yo puedo asegurar, diría que casi con un 100% de certeza, que es el gobierno de Estados Unidos, porque tiene toda la legislación que le permite hacer eso, entonces si lo puede hacer, ¿por qué no lo va a hacer? Y esto genera un, un doble problema, porque no solamente tienen acceso a todo lo que hablamos, sino que le privan a todo el resto de los gobiernos, de la posibilidad de monitorear comunicaciones. ¿Sí? Si la justicia en Argentina decide que tiene que monitorear las comunicaciones de WhatsApp de X persona, no lo puede hacer. No le puede pinchar el WhatsApp. ¿No? Después pueden ir a buscar el celular, que lo vendieron, que lo borraron, que qué sé yo, pero es imposible que lo pinchen. Mientras que hay un solo gobierno en el planeta que sí puede pinchar todas las comunicaciones de todo el planeta. ¿No? Y de esto se dan cuenta muy claramente del otro lado. ¿no? China, eh, los ejemplos que dimos antes. Entonces, nosotros el trabajito que hacemos desde acá, desde el pueblito, desde el altermundo y de las redes comunitarias, es desplegar redes comunitarias, que son redes construidas por las propias personas que necesitan esa conectividad y que no se las brinda normalmente. Ningún proveedor privado, ni, el, ni proveedores estatales, simplemente están desconectados. Y son más o menos la mitad del planeta. ¿no? Ahora es el cuarenta y pico por ciento. En la Argentina es algo así como el 20, 20 y pico. Eh, ahora, toda esa población, que es enorme, no le importa a las operadoras porque no pueden extraer dinero de ahí. Y entonces nos dan la oportunidad de volver a traer la idea de organizarnos para tener una red que intenta ser de bien común y de colaboración colectiva en lugar de extracción de dinero y extracción de datos. ¿no? Entonces, estas redes comunitarias, nosotros para desplegarlas desarrollamos una cantidad de tecnología que la desarrollamos junto con eh, gente de prácticamente todos los continentes, y el, el stack, decimos, la, la sumatoria de tecnologías que usamos, va desde un router, físicamente, un aparato electrónico que diseñamos, fabricamos, la versión 2 del router se va a fabricar ahora acá en, en Argentina, estamos eh, terminando ese diseño, eh, el software que esto trae adentro, su sistema operativo, que es software libre, los protocolos de enrutamiento que utiliza, que son todo software libre, y las capas de aplicación que nosotros le ponemos encima, específicamente para que personas que no entienden nada de redes puedan desplegar su propia red. Y cuando digo que no entienden nada de redes, eh, por ejemplo, eh, hace un par de años fuimos a ayudar a una comunidad en Tras la Sierra, acá en Córdoba, que es uno de los lugares más desconectados, eh, y trabajamos con una asociación de criadores de pollo y básicamente esa asociación de criadores de pollo terminó desplegando con esta tecnología RED en su territorio. Al año siguiente ganaron el premio Frida de LACNIC para seguir desplegando RED en su territorio. Y este año acompañamos a otras 15 comunidades de características muy similares a eh, desplegar también sus primeros pedacitos de RED. Y eso se vincula con la estrategia de estar durante muchos años despacito convenciendo al Estado de que le dé bola a que existe un actor que no es el comercial, un actor que no es el estatal, eh, que son las redes comunitarias, y entonces en ese insistirle al Estado logramos por un lado en 2018 crear la licencia que reconoce la existencia de las redes comunitarias, como operadores sin fin de lucro, con todos los mismos derechos que cualquier otro operador de internet, lo único que las distingue es que son sin fin de lucro, eh, y que, y esta es una característica muy importante, las redes comunitarias no solamente no prohíben que la red se extienda desde el, la casa del cliente, desde lo que sería el extremo para, para la mirada normal, eh, lo, las redes privadas, esto lo prohíben, las redes comunitarias lo promueven, las redes privadas promueven que la red se extienda desde tu casa. Si la red llegó a tu casa, ayuda a que tu vecino también se conecte. Lo interesante es que toda la tecnología con la que está hecha Internet nos permite eso, o sea, compartir Internet, muy probablemente más de alguno de ustedes comparta con algún vecino la clave Wi-Fi, por ejemplo. <ríe> y eso es porque es así de simple. Tu celular tu computadora utiliza el mismo protocolo, el protocolo 802.11 para comunicarse por Wi-Fi, y el protocolo TCP y IP para hablar eh, por Internet, te vas a, a conectar con el Wi-Fi del vecino, y lo que estás haciendo es extender la red. ¿sí? Ilegalmente, según el contrato de Fivertel, o de quien sea que te esté eh, vendiendo. ¿no? Eh, en las redes comunitarias esto se promueve, queremos que esto ocurra, ¿no? porque queremos que haya... Más conexiones, no menos conexiones. Y a su vez, la tecnología que se utiliza está pensada para que justamente sea descentralizada. ¿no? Entonces, una red, le decimos mesh, una red en malla, eh, de nodos libre router, lo que hacen es descubrirse entre sí. Yo me subo al techo, pongo mi libre router lo más alto que pueda, apunto las antenitas para cualquier lado porque si el primero, el siguiente se va a subir al techo de su casa y va a apuntar una antenita para el lado de mi techo, y así cada casa que se va sumando a la red, va, le va a apuntar a uno o más vecinos que ya se han sumado, y la red se va extendiendo orgánicamente, sin un centro, sin una, un punto de control. Todos los puntos cumplen la misma función. Y en algún momento, alguno o más de uno de todos esos nodos, se tocan con otras redes, que puede ser lo que entenderían ustedes normalmente por internet, es decir, hay un proveedor que nos vende una salida hacia todo el resto de internet, o pueden ser otras redes, como nuestro caso acá, que, tenemos, que están interconectadas, la red de La Quintana, de San Isidro, de Los Molinos, de Anizacate, de La Serranita salta un salto de 2.000 metros de altura por arriba de las sierras y, y, y llega tras la sierra y se conecta la red de las calles. Y todo esto son redes de pueblitos que se conectan entre sí, que utilizan los mismos protocolos de internet, que pueden intercambiar archivos, que pueden prestarse servicios, que pueden hacer todo lo que pueda hacer internet, y aparte tienen bordes que se conectan con internet. Y la tecnología está diseñada de manera que entiende estos bordes. Es decir, que si yo pongo un router y ese router ve a un libre router que es de la red de al lado, entiende que eso que hay ahí al lado es un libre router, entiende que no es de mi red, que es de la red de al lado, y va a generar un borde. Y se va a poder traficar información de un lado para el otro. ¿No? Para nosotros, todo esto, que hace años, años de desarrollo de tecnología y de trabajo, por un lado, eh, tiene que ver. Que podamos eh, Hacer crecer las redes comunitarias y que y Esa es mi hijita Que acaba de terminar ¿Qué? su streaming ¿Eh? <ríe> ¿Terminaron? Ah, no terminaste Bueno, ando a terminar tu streaming Yo termino <ríe> eh, No solamente es que crezcan las redes comunitarias Sino es que se entienda Que todavía se puede hacer red así Eso nos parece muy fundamental Cuando yo converso Con un operador estatal Hace poco me encontré acá con el director de la Agencia de Conectividad de Córdoba, que viene a ser como el Arsatito de Córdoba, ¿sí? que tiene unos cuantos miles de kilómetros de fibra óptica desplegada. Cada vez que yo hablo con ellos y les trato de explicar, bueno, podríamos hacer un acuerdo de peering, es decir, un acuerdo en el que yo te dejo pasar a vos, vos me dejás pasar a mí, ¿no? el tráfico, vos me dejás transportarme por tu red de fibra, yo te dejo que llegues a la escuela, a la parada de Bondi, al hospital, a la comisaría, a todos los lugares que para la comunidad son los significativos. ¿no? Entonces se queda pensando eh, el señor y me dice, pero, pero ¿de dónde ganamos plata? <risa> y es loco, porque es el Estado, ¿no? y yo le digo, pero a ver Juan, Está bien que la figura que tiene esto que vos llevas adelante es una figura de empresa, pero sos el estado. Tu mandato es conectar a los cordobeses, no generar platita. Y lo que yo te estoy proponiendo va a conectar un montón de cordobeses, aunque no te genere platita, tampoco me va a generar plata, platita a mí. Que es lo otro que les provoca conflicto. ¿no? Si vos te vas a estar llenando de plata, se van a enojar todos los demás que se tendrían que también estar llenando de plata utilizando la infraestructura del Estado. Pero no es el caso. Y Justamente se tienen que poner a estudiar. Y básicamente eh, Juan se puso a estudiar. y Se puso a un abogado a estudiar cómo son los acuerdos de peering. Y yo creo que este es el efecto principal que tenemos las redes comunitarias. Hace poquito nos hablaron del gobierno de Kenia, porque están queriendo implementar en Kenia un apoyo para redes comunitarias desde su ente regulador, que sería el equivalente a nuestro ENACOM, y quieren crear eh, programas de apoyo al despliegue de redes comunitarias, y el primer país en el mundo donde existen programas de apoyo para las redes comunitarias es el nuestro. Entonces está siendo referente, Argentina está siendo referente en esto, porque la peleamos hace tantos años. Entonces, bueno, quería, creo que estoy ahí también en mi media horita, eh, traer estas dos cosas, ¿no? que por un lado, creo yo, la situación es muchísimo más crítica de lo que normalmente percibimos, con cuánto afecta lo que hoy es Internet a nuestra vida y a nuestras sociedades, y por otro lado, que sí hay una cantidad de personas, de voluntades, de organizaciones, de colectivos y de movimiento que intenta ir en la dirección de recuperemos esto para la humanidad. Bueno, buenísimo. Me quedo con una una frase de Nico que me parece que ilustra muy bien porque estamos acá, que se tienen que poner a estudiar, eh, para entender la dimensión de esto y las posibles soluciones, y por qué las redes que propone Nico funcionan y son factibles, y tiene sentido pensar en que tenemos eh, cinco redes que mientras se conecten por arriba de una montaña, de golpe vamos a ser una red más grande, que va a permitir que todos hablen con todos, eh, para entender que eso no es eh, ciencia ficción, y que no es que Nico nos quiere estafar y, y, y engancharnos de una, sino que de verdad se puede, hay que estudiar. Eh, y esa es una pregunta que, que me parece que, que estaría bueno eh, dejar en claro, cómo es posible que eh, digo, los protocolos de los que habla Nico, que son los que regulan el funcionamiento de las redes que construyen Nico, son exactamente los mismos, que eh, regulan las redes de las que habló Esteban, donde, eh, si bien nacieron en esa época romántica, donde la horizontalidad y la democracia parecía que iba a ser eh, la regla, eh, bueno, después no fue así. Eh, me parece que está bueno que acá se nota, es el, bueno, tenemos que estudiar, conozcamos estos protocolos, eh, no sé si, si alguno quiere contarnos muy por arriba de, de qué hablan estos protocolos, y cómo se pueden usar tanto para distribuir y horizontalizar como para concentrar. Claro. Eh, creo que una cosa muy importante a entender de esta... Yo mencioné por arriba el tema del peering, ¿no? El tema de... Se, se le dice peering, es el acuerdo entre pares, sería... Eh, que es divertido que lo llamen pares, ¿no? Todavía. Eh, pero la realidad real igual es que sí son pares los que hacen verdaderos acuerdos de este tipo, de peering, que son los mega monstruos de internet, esos dibujitos, que, que esos mapas que mostró Esteban con los cables submarinos, que siempre ahí faltan, o no me acuerdo si este los tenía, pero los cables que, que están adentro de los continentes, ¿no? la red de Tata en la India y países de alrededores, en fin, Collent en Europa, eh, los operadores más grandes del mundo no le pagan a nadie para llegar al resto del mundo. O sea, Cogent, operador francés que presta servicio principalmente en Europa, su red tiene acceso a todo el planeta. Es decir, si yo le compro a Cogent, él Cogent no me vende acceso a su red, me vende acceso a internet. Pero ellos no le pagan a Centurilink, a Tata, o a Google, o a quien sea dueño de los otros pedazos. Sino que esos, que son unos pocos operadores, que los llamamos Tier One, entre sí son un club de caballeres que, mediante tratos de palabra, se dejan pasar. Y eso es todo. O sea, el Internet global gigante eh, funciona con acuerdos que hacen en personas y se dejan pasar gratis. Bien, yo, yo quería agregar una cosa que también tiene que ver con lo que estaban diciendo y es que no nos, cada tanto nos venden una solución tecnológica para los problemas sociales, ¿no? Eh, en su momento fue Internet, eh, más cercanamente fue eh, blockchain eh, con Bitcoin y, y demás para recuperar el poder. Y en realidad las tecnologías se terminan dirimiendo, digamos, se terminan definiendo eh, en sus consecuencias una vez que empiezan a circular en, en la sociedad, empiezan a ser utilizadas. Y ahí es donde ocurren las sorpresas y, y es ahí también donde me parece que eh, uno muchas veces ¿no? una persona piensa ¡Uy, yo de tecnología no entiendo nada! Sí, pero por ahí lo principal no es entender la tecnología, sino la experiencia que te dice, bueno, a ver... ¿Quién maneja esto? ¿De qué manera? de ¿A partir de qué eh, intereses? ¿Desde qué lugar de la política? ¿Desde qué concepción política te permite entender esa tecnología de una manera mucho más simple? Yo, lo, no sé, me pasé los últimos cuatro o cinco años tratando de entender la complejidad de Bitcoin y, y siempre llegaba a la misma conclusión. Bueno, al final, Bitcoin es la ley de la selva donde ganan los que tienen más poder, digamos, más allá de las intenciones iniciales con las que se puede haber producido que pueden haber sido geniales y muy muy interesantes. Entonces, eh, no creamos que no sabemos nada de tecnología, ¿sí? Mantengamos una mirada crítica, eh, no creamos que los chicos que porque saben manejar un celular saben más de tecnología, ¿sí? Porque le falta por ahí una mirada más general y una mirada más crítica sobre, sobre esa misma tecnología. Y eso es de alguna manera lo que estamos haciendo nosotros acá, abrir la tecnología para poder decir, che, guarda, miren lo que hay acá adentro, y acá lo que hay adentro son usos, son relaciones de poder, son expectativas, es dinero, digamos, no para generar una desconfianza automatizada, sino para entenderlo en su complejidad. Y me parece que ahí es donde se juega lo, lo más interesante de lo que podemos discutir acá. Sí, totalmente de acuerdo. Y me parece que lo más interesante, así como decía Esteban, bueno, eh, ya sabemos, hay un montón de cosas que ya sabemos, porque conocemos un poco el mundo en el que vivimos, entonces usemos esas cosas para entender el mundo tecnológico en el que vivimos, y las cosas que nos faltan, eh, bueno, ahí sí eh, vendrá la escuela a, a ampliar nuestra mirada, y por ejemplo, eh, contarnos cómo funcionan los protocolos que regulan Internet, para, para entender por qué esto es posible. Yo quería tomarme un ratito ahora para mostrarles dos ejemplos, porque eh, no solo se trata que, de que hablemos, eh, de que nosotros planteemos estos problemas, eh, decir más sino que eh, de verdad creemos que esto se puede enseñar y que estas discusiones las podemos tener en el aula. Entonces, eh, quería mostrarles un segundo, en una visión un poquito más grande, eh, uno de los mapas que mostró Esteban. ¿Me confirman? ¿Se ve? Sí, se sí. ve. Perfecto. Entonces, eh, Vimos que en el año 90, o un poco antes, eh, internet era la red, una red descentralizada donde se suponía que todos los puntos eh, hablaban por igual, escuchaban por igual, y todas las voces eh, circulaban por igual. Eh, hace falta darle mucha vuelta para que mirando este mapa, que es el mapa al día de hoy, de cómo están entendidos los cables por donde circula la información que viaja por internet, eh, hay que dar mucha vuelta para entender que el sueño de la concentración, el sueño, perdón, el sueño de la horizontalidad terminó. Eh, me parece que no, no. Miremos eh, nomás más esto que está acá es eh, clarísimo y lo hemos visto en un montón de otros momentos de la historia que de Europa salen a, hacia los países del Norte eh, una densidad de cosas que a nosotros no nos llegan. Y otra cosa que podemos ver, por ejemplo, que era lo que decía Nico, cuando hablaba de cómo se resuelven en, en mesas redondas de pocas personas, eh, cómo van a funcionar la circulación de Internet en el mundo, y quién va a tener acceso a qué, en base a qué empresa va a habilitar a cuál otra a compartir tráfico por sus redes, eh, cada cable de estos está pintado con un color que tiene que ver... Eh, con quién es dueño de ese cable. Si ustedes miran el mapa, van a ver que de verdad, eh, hay muchísimos, muchísimos más cables y colores. Y que siempre se repiten eh, los mismos colores. Entonces, eh, me parece que es una, son discusiones que, que son fáciles, de, o, de, o que tienen un montón de potencialidad y, y, y un montón de oportunidades para para llevarlas a la escuela, porque se pueden ilustrar muy fácil. Por ejemplo, con, digo, con este mapa de acá, eh, perfectamente eh, podemos convencernos de que Nico y Esteban un poco de razón mínima tienen que tener, porque está el mapa este, digo, ¿cómo no vamos a hablar de concentración cuando acá en Europa y acá en Estados Unidos estamos llenos de puntos y nosotros tenemos uno? Sí. Eh, y después, bueno, hay otro mapa también que, que, que está para ver y que nos muestra otra, idea, otra realidad, es el mapa de los puntos de intercambio. donde se producen estas interconexiones de redes que, que permiten que haya que, que las redes tengan más alcance, porque las computadoras de una red, a partir de conectarse con otra red, pueden hablar con todas las de, de otra red y con todas las que pueda hablar la otra red. Miren el, miren el mapa me parece que es clarísimo que si bien hay una que si bien en algún momento alguien puede haber llegado a pensar que, que esto era un sueño horizontal porque los protocolos son abiertos eh, no, hoy en día no estamos en ese lugar por suerte tenemos las seguimos teniendo las herramientas porque eh, insisto, ¿no? quiero repetir esto, me parece que es importantísimo Que, que quede clarísimo que, que las herramientas eh, tecnológicas Que usa Nico para construir sus redes Son las mismas que, que diseñó la gente cuando diseñó Internet no digo Cuando los, sus niños desarrollo encima Pero no es que Nico inventó una red Simplemente aplicó las mismas, los mismos protocolos Las mismas formas de comunicación que están previstas Para las redes comerciales que son comerciales, porque la gran mayoría de las redes son comerciales, en un proyecto comunitario y en un proyecto sin fines de lucro. Entonces, eh, la misma tecnología, exactamente la misma tecnología, el mismo invento que fueron estos protocolos que dicen cómo se tienen que, que hablar las computadoras para que, para que puedan funcionar las conexiones de cualquier punto a cualquier punto, eh, lo podemos usar para construir la realidad que nos contó Esteban, o para construir las redes que nos contó Entonces me parece que ahí es cuando se agrega una capa más, de que si decimos que la escuela tiene que ser el lugar donde, donde aprender de, de, de la tecnología para poder comprender el mundo en el que vivimos, ese aprendizaje no puede ser solo de la tecnología, como si la tecnología fuera un ente neutral, y, y, y entender de tecnología fuera solo conocer reglas, de como Conocer un protocolo de internet O entender cómo funciona una máquina Sino que eh, En ese entendimiento de la tecnología Nunca puede Estar despegada de, el, de la realidad En la que se implementa Porque si la historia hubiera sido distinta Por ahí el mapa este que estamos viendo eh, si, hubiéramos, si viviéramos en un mundo si Hubiéramos vivido los últimos 30 años En un mundo con otro modelo económico Y con otra idea De de relaciones entre los países, este mapa sería muy distinto. Pero la Internet funcionaría igual. Por adentro estaría construida exactamente de la misma manera. Entonces me parece que y el objetivo nuestro de convocarlo a, a este bañanico fue hacer este contrapunto para convencerlos, y a modo de cierre de este ciclo de, que dice, va eh, contra el mito de la tecnología neutral, como la misma herramienta, los, los mismos diseños de protocolos, eh, los mismos, eh, la misma tecnología, digo, los mismos cables, las mismas máquinas Pueden usarse para construir un mapa como este Que conecta a las mismas personas de siempre Los mismos países de siempre Que siempre estuvieron conectados aún de antes de la existencia de internet Porque estaban conectados de otra forma eh, Puede usarse para conectar estos países O puede usarse para conectar eh, un pueblito en las tierras de Córdoba A donde el proveedor de internet no llega Porque simplemente no le parece relevante Porque no le parece un negocio Así que eh, Me parece, los invito a, a, a que se animen a meterse en estos temas Aquellos, que, aquellos docentes y aquellas docentes Que, que por ahí todavía no, no lo hacen Me parece que hay, hay un montón para leer eh, como dijo Nico, hay que ponerse a estudiar porque, nada, cuando, cuando nos ponemos a leer de golpe nos encontramos con un montón de aristas y un montón de cosas que son eh, interesantísimas y que no necesariamente implican eh, una complejidad eh, imposible de abordar, ni, ni mucho menos. Digo, acá, vuelvo, digo, estamos mirando un mapa. Me imagino que cada uno de cada una de ustedes estará pensando, digo, cuántas preguntas nos podemos hacer eh, sobre un mapa, un mapa que está en internet y está disponible para que, bueno, para que cualquiera que, que tenga acceso eh, podemos, pueda trabajarlo con nosotros. en, en la o. Julián, una cosita más, sí. que creo que si van a verlo justamente, trabajar sobre esta cuestión de los mapas sería interesante, es eh, ponerle encima de eso la capa de redes, por ejemplo que ese mapa tuviera encima la capa de ARSAT y el resto de las operadoras estatales en Argentina nos sorprendería bastante comparado con otros países y si pintaras de color lo que es privado y lo que es estatal también sería muy interesante por ejemplo en Colombia no existen programas de despliegue de red de fibra óptica estatal, lo que hace el gobierno es darle plata a los operadores privados para que extiendan sus redes Sería como que acá le hubiéramos dado la plata a Telecom y Telefónica. ¿no? Eh, pero acá lo hizo el Estado. Y También creo que una cosa que cuesta muchísimo cambiar la cabeza es que la Internet es la Internet en todos lados. No es que hay una Internet a la que accedemos nosotros periféricos y nos viene del norte. Internet es Internet yo posteé la foto que me saqué en el lago y la foto que yo me saqué en el 99% de la gente que la vio es gente que vive acá cerca, <ríe> y que vive en el país y que es nuestra red. Si vos lo pensás, en, en, si agarrás tu lista de contactos de Whatsapp, de Facebook, de Instagram, de lo que sea, normalmente nosotros, socialmente, nos movemos de manera local o regional ¿sí? y cuanto más al interior te moves más así es, vos estás en un pueblo y hay gente que no salió del pueblo o fue al pueblo de al lado pero usa Facebook para decir fui a comprar eh, un kilo de pan y yo tengo que acceder a Facebook la red de Acamá y pasar por arriba de no sé cuántas porquerías para ver que mi vecino se compró un kilo de pan y estaba verde, me quiero enterar ¿no? entonces eh, pensar en que la tecnología nos permitiría hacer cosas bastante diferentes de las que estamos haciendo hoy día, y que están ahí, a la, a la mano. Se me viene a la cabeza la, la, el Tsunami Democratic, no sé si lo escucharon alguna vez mencionar, pero fue una aplicación que desarrolló gente que no conozco, eh, Básicamente para el movimiento separatista catalán o independentista más bien catalán, ¿no? O sea, cuando se quisieron organizar, se dieron cuenta de que no podían usar las herramientas estándar. No podían decir, che, vamos a copar la plaza por Facebook, porque llegaban a la plaza y estaba lleno de polis. No se podían organizar. Entonces usaron esta aplicación que se llama Tsunami Democratic que está hecha encima de una tecnología que se llama RetroShare, o sea algo así como compartición a la vieja usanza, podría ser una traducción medio este, mía, eh, que es una red de pares, completamente, que se monta encima de la red que sea que está por abajo ¿sí? y genera una red virtualizada, digamos, encima de esa, de esa red física, donde todas esas personas son pares, todos repiten la información de los demás, toda la información está encriptada y está encriptada de verdad, comprobablemente de verdad, yo puedo saber que la información que yo estoy mandando por ahí está encriptada y solo la van a recibir las personas que tienen la llave para desencriptarla del otro lado, y que no hay ninguna posibilidad de que en el medio me estén choreando la información, y de hecho se volvieron locos en Cataluña, para intentar controlarlo, si no pudieron. ¿Sí? Entonces, Y es la misma, o sea, es está montado sobre la misma red. ¿sí? Y de hecho, RetroShare es tecnología que nosotros mismos... Bueno, no, en fin, eh, no puedo contar demasiado de algunas cosas, pero eh, es tecnología que inclusive la podrían usar con sus alumnos, o sea, que podrían desarrollar cositas encima de esto, para eh, generar otras... Eh, posibilidades pensadas entre pares. ¿eh? Bien, hay eh, una pregunta que me parece que también estaría bueno para que para que por ahí se pongan en, el diálogo, que pongamos en el diálogo los tres: es eh, porque hablamos de la, bueno, del acceso a la información, y como recién Nico hablaba de, bueno, si usted, en realidad la información que nos importa es la de si yo vivo en un pueblo, más me va a importar la información de mi vecino. El todo el mundo eh, y antes hablábamos de bueno como por ejemplo el, si tenemos que pasar por Europa para enterarnos de lo que pasa en Rusia probablemente no nos enteremos de todo lo que está pasando eh, me parece que estaría bueno que desarrollemos un poquito más eh, cómo es que digo por qué tiene que por qué es importante eh, la tecnología y cómo la infraestructura y las decisiones de diseño de esas redes hacen que eso sea posible eh, y no es que es simplemente una cuestión así medio paranoide de un rezago de la Guerra Fría, donde no nos enteramos porque hay espías, Sino que efectivamente por cómo está construida y cómo está regulada la, la red mundial, o cómo, cómo están cumplidas está los cables, eh, nos cuesta mucho enterarnos de lo que está pasando en Ucrania o en Rusia, porque simplemente con un hecho tan simple como Europa está en el medio. Sí, yo, yo creo que ahí la, la infraestructura, digamos, es el, el recurso de última instancia, el, el manejo del flujo de internet es lo que termina siendo mucho más determinante. Hubo un, un momento que fue, digamos, de, que se analizó mucho a posteriori, no sé si se acuerda cuando fue lo del Ice Bucket Challenge, que fue 2000, 2016, por ahí, que esto de que la gente se tiraba hielo encima del cuerpo para donar para una enfermedad, o donaba para una enfermedad, fue en coincidencia con unos eventos de una pueblada muy fuerte en, en Estados Unidos, en Ferguson y, y el algoritmo de Facebook lo que hizo fue, no porque le, digamos, no se cree que haya sido una, una decisión intencional, pero el mecanismo de Facebook, el algoritmo de Facebook, lo que venía detectando era mucho interés por el Ice Bucket Challenge ¿sí? y no por lo que estaba ocurriendo en Ferguson donde había prácticamente una, una revolución, donde había un montón de gente que estaba haciendo una pueblada con, con la policía interviniendo muy violentamente, digamos, toda una serie de cuestiones realmente muy, muy violenta. Y ahí simplemente lo que estaba ocurriendo eh, con el algoritmo de Facebook es que consideraba que el Ice Bucket Challenge era más interesante para la gente y como el algoritmo está entrenado para retener a la gente y a los usuarios en la red para que sigan mirando la pantalla, para que sigan mirando publicidad, para que sigan generando contenidos, eh, la decisión fue... Silenciar prácticamente lo de Ferguson y priorizar lo otro. Entonces hay como muchas capas, digo, se puede hacer a nivel de fierros, a nivel de cortar la conexión de un país, ¿no? En su momento Mubarak bajó internet en Egipto para intentar contener la, la rebelión que estaba ocurriendo en su propio país, eh, es decir, fue directamente a los fierros, pero de una manera más sutil y menos obvia, eh, incluso a veces ni siquiera intencionada, simplemente la lógica de la ganancia ya produce un efecto sobre la forma en la que circula la información porque los algoritmos están entrenados para eso. Entonces, eh, me parece que es eh, interesante también tenerlo en, en cuenta, que a veces en los fierros es más difícil de detectar, salvo que sea muy obvio, como por ejemplo el ejemplo este de Mubarak, que yo les daba, pero que a nivel del flujo, de cómo fluye la información en Internet, también también ocurre muchísimo, ni hablar de las campañas de desinformación orquestadas que se pueden hacer desde Cambridge Analytica, desde el uso de trolls y bots, call centers y demás, bot centers y demás que, que digamos, se usan con, con una frecuencia tremenda, que constantemente nos vamos enterando a posteriori de la influencia que tuvieron en, por ejemplo, unas elecciones. Y eso, es, eso, está, eso está directamente relacionado con la concentración de la que hablabas al principio, porque si hubiera 20 redes sociales, bueno, por ahí pasa en una pero no pasa en las 20, pero como hay una, o hay dos, basta que una o dos se les antoje priorizar un contenido por sobre otro. Nico, ¿querés agregar algo? Bueno, es lo que pasa también ahora con ChatGPT, ¿no? que está tan de moda, y que el otro día leía un artículo en, en Raya Today, y yo leo bastante RT, aunque eh, tienen unas opiniones rancias sobre muchas cosas, pero a veces trae una información también que es interesante. Por ejemplo decía que eh, eh, ChatGPT parece un estudiante de los primeros años de una universidad de California. <risa> Y contaban por qué, ¿no? Entonces, eh, si, le, si le pedías que te escriba un, eh, eh, un elogio de Trump, se niega. Y si le pedías que te escribiera un elogio de Biden, te lo escribía. ¿no? Y, y movías así por el estilo, ¿no? Que eran como... Y si le, ciertas preguntas que vos le haces, en Estados Unidos se usa mucho este ter, el término woke. ¿No? Woke eh, y hay toda una discusión sobre eso, pero básicamente es eso, es como el chat GPT es una IA woke, o sea, te va a dar ese tipo de respuestas que te daría un pibito de veintipico de años que leyó todos los libros del mundo, pero lo filtró desde ahí. ¿no? Uh -huh. eh, y eso, también, eso no es porque sí, eso es completamente intencional, porque el input que se le da a esa inteligencia artificial para que desarrolle este tipo de respuesta es completamente intencional. Hace un tiempito nosotros habíamos desarrollado un jueguito que se llamaba El Diablo versus el Gauchito Gil, <ríe> hace como 10 años, y básicamente era un motorcito de inteligencia artificial, de, ap de aprendizaje por refuerzo, en donde le enseñabas al Gauchito Gil cómo pelear. <ríe> y lo haces peleando, ¿no? Entonces si vos vas y al Gauchito Gil lo cacheteas todo el tiempo, aprende a cachetear y si te cubrís, se aprende a cubrir, y así, peleando con él, le vas enseñando. El chat GPT es lo mismo, estas inteligencias artificiales es lo mismo, vos le vas a alimentar lo que vos querés que dijera para que después conteste lo que te interesa que conteste. ¿no? Uh -huh. Entonces esta especie de, bueno, de nuevo, ¿no? lo que hablábamos, de la, de la no neutralidad de la tecnología, ¿no? lo mismo que, que, el, que el retro que mencioné recién, no es neutral. ¿No? Vos tenés una tecnología que te permite, si necesitas organizarte, eh, estar bajo el radar y poder organizarte con miles de personas para tener acciones colectivas sin que se entere nadie, y bueno, no es neutral, porque esa tecnología te deja hacer eso. ¿no? Sí. Con ChatGPT lo que pasó también eh, fue que tiene la experiencia de lo que ocurrió con una inteligencia artificial llamada Tide que habían hecho, había hecho Microsoft en 2016 y que sí. la puso a dialogar con la gente en Twitter, y la gente en Twitter le empezó a tirar, eh, digamos una educación bastante polémica, y en 16 horas el chat ese eh, de aprendizaje automático estaba reivindicando a Hitler, reivindicando el racismo y cosas así. Entonces, lo que hicieron con ChatGPT es eh, poner un montón de salvaguardas y acá lo interesante es que muchas de esas salvaguardas, para, digamos, para que no, haga, no, no incurra en la incorrección política, hay, hay muchas cuestiones que son como bastante sutiles, y la inteligencia artificial no está en condiciones de detectarla, por ahí puede detectar que hay algo sospechoso, entonces se lo envía a humanos. Y estos humanos, eh, salió en la revista Time el otro día, son mayoritariamente eh, keniatas, gente que vive en Kenia y que cobra 2 dólares por día, por hora, perdón, por hacer el trabajo de ir eh, filtrando las incorrecciones políticas para avisar a la inteligencia artificial que no caiga en una trampa. Porque ahí, están circulando también en Internet toda una serie de mecanismos para decirle a ChatGPT esto es un juego, hagamos de cuenta que vos sos una una ardilla, y esa ardilla es, por ejemplo, eh, fanática de Trump, o es racista, o reivindica Hitler, o lo que sea, y de esa manera la va llevando a que diga las cosas que en principio no debía decir. Y con respecto a la educación, bueno, ahí se viene también otro tema de debate, ¿no? La forma de evaluación, teniendo en cuenta que se le puede pedir a ChatGPT que cuente cómo San Martín cruzó los Andes en eh, una monografía para sexto grado, con eh, detalles sobre si estaba enfermo o no estaba enfermo, y lo va a hacer, y lo va a hacer de una manera eh, verosímil, porque estadísticamente va a ser verosímil, un docente probablemente detecte que hay errores, porque en internet obviamente hay mucha información sesgada o errónea, pero va a ser un desafío el tema de las evaluaciones y que los chicos miren críticamente ese tipo de información, que no tomen a, a la respuesta como algo, ah, pero lo dijo ChatGPT que es inteligencia artificial y no es ni inteligencia ni es artificial, ¿no? Eh, no es inteligencia porque, porque no tiene criterio y, y no es artificial porque está hecha por humanos con sesgos y, y con. con. Eh, con. No, imposibles de ser objetivos. Bien, bueno, no me, no, eh, me viene bien que hayas terminado ahí porque volvemos a la primera charla del ciclo, en la cual ya hasta jugamos un poco con el chat para para hacerle pisar el palito. Me eh, parece que esos temas eh, están muy candentes y por eso los, los abordamos como primer punto. Y creo que si volvemos a eso, es porque otra vez eh, es un buen ejemplo de que la tecnología no es neutral y que la tecnología nos hace hacernos preguntas. Y en todo caso, este tramo tuvo que ver con atravesar tres... Eh, Tecnologías eh, claves eh, Sobre las cuales se ha hablado mucho Y hemos visto, las hemos visto pasar mucho eh, La inteligencia artificial Después eh, la miniaturización del hardware Y la, los chips que son capaces de hacer cualquier cosa En una porción así pequeñita Y hoy eh, internet y las redes de comunicación eh, Creo que los tres nos sirvieron para Para darnos cuenta de que eh, Tenemos que hacernos preguntas y que el lugar para empezar a hacernos estas no, preguntas, y para aprender a hacernos esas preguntas, eh, tiene que ser la escuela. Porque si las miramos de afuera y si las miramos de lejos, muchas veces estas cosas pasan desapercibidas, hasta que eh, si con un poquito más de conocimiento y con un poquito más de ojo podemos entender eh, por dónde viene el asunto, y podemos entender cómo, por ejemplo, la misma red... Cómo, la, la misma tecnología sirva para construir una red eh, Que pueda ser abierta, libre y horizontal o, la, o una red donde el tráfico esté concentrado en un punto Y eso nos permita eh, monitorear todos los mensajes que circulan por ahí Incluso de países de cualquier lugar del mundo eh, Por eso, eh, a eso venía este tramo Que no solo venía a responder preguntas Sino a dejarnos eh, otras y a mostrarnos que está bueno hacernos preguntas, que hay un montón de preguntas para hacernos, y que muchas de esas nos las podemos contestar. Eh, con un poquito de estudio, eh, podemos contestar. Y ese nos imaginamos que sea un poco el, el rol de ustedes en el aula, con sus estudiantes, eh, generar estas preguntas, eh, realizar actividades para que no solo aprendan cómo funciona la tecnología, sino que entiendan qué es la tecnología, y para entender eso hay que entenderla en el mundo, porque si no, no es la tecnología con la que interactuamos y con la que tanto hablamos. Es otra cosa que vive en un mundo en el cual eh, no podemos acceder. Por eso, si quieren, eh, si quieren seguir por este camino maravilloso, los invitamos a que eh, se anoten, en, junto con el Instituto nacional de formación docente, vamos a dar un curso de 40 horas, eh, que va a estar arrancando en el mes de mayo que va a retomar eh, los tres temas que, que vimos en, el, en este tramo, eh, con un poco más de profundidad y un poco más eh, sistematizados, así que estén atentos y atentas a, a cuando abra la inscripción. No me queda más que agradecerles, primero a Nico y a Esteban por sumarse hoy, después a todos ustedes por acompañarnos eh, del otro lado, hoy y los lunes anteriores, y finalmente al Nacional de Formación Docente por permitirnos trabajar en conjunto con la formación eh, SADO. En la lista de avisos parroquiales, esta charla junto con las otras están grabadas en el canal del Info, así que van a poder volver a verla, o recomendarla, o circularla, etc. Y también hoy a las 19 horas, o sea, hace media hora, se eh, habilitó en el aula del tramo el cuestionario que tienen que responder para acreditar la formación. Son 10 preguntas de opción múltiple, que deben tener un 70% correctas. Hay dos intentos para hacerlo, y, el y va a estar abierto por una semana. Dicho todo eso, creo que no tengo nada más. Eh, gracias, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.